Pues me da data hacer una introducción, así que voy a explicar cómo hice el tema nomás. Empecé haciendo este bajo de aquí. Y como que le faltaba bajo al bajo, así que le añadí un sub bass. Ver, si tienes autismo probablemente no escuches mucho el subface Y luego de eso fui con la melodía Que solo un piano Y es esto Uy. Luego de eso fui a los drums Que en realidad no son nada muy especial ¿Y Es esto Y inicio está esto. Después de eso me... Quería que tuviera más variedad, así que hice una segunda mitad. Y le añadí esto de aquí. Que es como un arpegio, por así decirlo. Y esto de aquí, que en realidad es casi que nada Pero... le da más... SABOR <ríe> Y todo junto de algo así muere. Bueno, y eso